Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer un desayuno para que sorprendas a tu novia o novio el día de tu aniversario. Es algo sencillo, pero seguro que tu pareja se sorprenderá. Este es alguno de los detalles que enamoran. Yo sé por qué se los digo. Hoy quiero enviar saludos al niño Juan Manuel en Medellín, en Vigado. Juan, mi amor, espero que te encuentres súper bien y que te esté yendo súper en el colegio. Antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este video es un video de mi nuevo canal infantil La Pequeña Sofi Cómo hacer una camita de juguete de Hello Kitty paso a paso como les digo en mi nuevo canal La Pequeña Sofi ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso para hacer este desayuno vamos a utilizar avena fitness, galletas integrales, tostadas integrales huevitos de codorniz, un huevo, jamón y queso naranjas, kiwis, mango o pera un move o posillo, una copa, sucaritas fitness, leche, café o chocolate. En el pocillo vamos a dibujar una expresión de emoji enamorada. y así vamos a hacer lo mismo con la copa ahora vamos a hacer un jugo ya sea de naranja o de mandarina o puedes también comprar el jugo hecho vamos a ponerlo en la copa Ahora vamos a tomar una tajada de mango y un kiwi Voy a partirlo en tres rebanadas Y vamos a hacer acá en esta parte la forma de un corazón Nos quedaría así, vamos a hacer lo mismo con estas dos Ahora la tajada de mango vamos a quitarle estas esquinas Vamos a partir así en la mitad y voy a partir así en cuadritos Está la letra F. Vamos a cortar o hacer la, la palabra feliz. la L la I ahora vamos a hacer la Z acá lo que hice fue copiar feliz aniversario y hice unos corazones de mango y kiwi vamos a coger jamón y queso vamos a doblar en cuatro el queso igual el jamón lo vamos a cortar en cuatro Lo vamos a cortar en forma de corazón. Saldrían cuatro. Y vamos a hacer lo mismo con el queso mozzarella. Igual salen cuatro. Cuatro corazones. Ahora vamos a coger un bol y vamos a colocar su caritas. Estas son light. Ahora vamos a tomar un huevo, está la clara, la yema y jamón picado. Vamos a batir la clara. incorporamos la yema y batimos un poco es pues como para hacer una tortilla y vamos a colocar una pizca de sal volvemos a batir e incorporamos el jamón ahora vamos a tomar el sartén colocamos un poco de aceite y vaciamos la tortilla vamos a tapar y esperamos unos minuticos nos quedaría así voy a colocarla acá en el plato como ven ya lo estoy organizando vamos a tomar huevitos de codorniz y lo vamos a cocinar vamos a coger uno lo partimos en la mitad lo ponemos como ojitos, este retirémoslo y este lo vamos a partir así vamos a colocarle como si fuera una boquita vamos a colocar las tostadas integrales es opcional las que desees colocar y las galletas. Ahora vamos a poner el café. Vamos a, a colocar o a incorporar el azúcar. Ahora vamos a hacer un mensaje. Vamos a utilizar un cartón de 24 centímetros de ancho por 43 centímetros de largo. Acá vamos a medir 12,5 y vamos a doblar. Vamos a pegarle fotos y emojis enamorados. Vamos a cortar. Acá ya pegué las fotos. Estos ya 5 maravillosos años y decoramos con corazones y vamos a copiar este mensaje gracias amor porque en estos cinco años conocí la verdadera felicidad gracias por tantos momentos maravillosos que quiero seguir viviendo toda mi vida te amo feliz aniversario y pegué estos emojis vamos a darle vuelta acá en esta parte apliqué silicón líquido para que fuera secando y vuelvo a aplicar otro poco y vamos a cortar una tira en cartón de 3 centímetros por 13 el arco y en los lados vamos a medir un centímetro y doblamos para pegar así Nos quedaría así. Vamos a inflar bombas de colores. Esta es una en forma de corazón. Y vamos a inflar una grande. Que diga, te amo, esto es opcional si lo desean hacer. Terminamos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que tu pareja se sorprenda en este día tan especial.